Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corrección, trabajando con el cuento nuevo de Lautaro Morendi, la bestia de Proteo. La bestia de Proteo es el título del cuento. Ojo, no confundir. Lautaro no es ninguna bestia. Durante unos... Bueno, como siempre, ponemos la X acá, ¿eh? el símbolo porno. <risa> Vamos a ponerle ahora a partir de acá, le ponemos todas las ganas y... Seguimos trabajando el estilo de este cuento de Lautar. Ahí va. Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pudo entender la generalidad de su explicación. Bueno, está bien esto. Esto como recurso se llama... Eh, ¿cómo se llama, se llama eh, circunloquio. ¿Mm? circunloquio acá él podría decir el tartamudo fue tan brusco que apenas lo pude entender pero dice la generalidad de su explicación viene pero bien que si ¿no? apenas lo pude entender no hablaría del que apenas como fue el tartamudo fue tan brusco apenas pude entender ¿viste? Y chao, listo. Ah, okay. pero digamos esto no lo vamos a cepillar a, a pesar de que estamos empeñados en dejar los textos en la mayor cantidad de palabras la menor cantidad posible de palabras, pero tengo que poner esto, estoy esperando una respuesta. Este, a pesar de eso no, pues está muy bien escrito, me gusta mucho lo que dice ahí la generalidad de su explicación. ¿Eh? Esto se llama circunloquio, concretamente un rodeo de palabras, innecesario para la comprensión, pero que quedan muy bien. ¿Eh? Este, así que hay que tener mucho tino. Eh, hay veces que la frase canta mucho mejor, con un circunloquio, que cuando la cosa es más seca. ¿no? Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Acá hablas de un tartamudeo, como si ya el lector, como si ya lo conociera. ¿Ves el Ahí tartamudeo? ¿Se había hablado del tartamudeo? Acá está, un antes todo sí. el tartamudeo. Le cuento a la gente que si acá no hubiera sido la pesca aparece un tartamudeo, y sería un tartamudeo. Claro. Es por ejemplo esto, ¿eh? esta, esta campana que está acá, que Susana me la dejó impecable, parece de oro más que de bronce, ¿eh? brillante, brillante acá la tenemos para los que recién llegan a nuestro canal, esto es una campana para los que ya conocen cómo viene la mano esto es la campana ¿Eh? esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra así que bueno, como recién llegamos, hace una semana que no trabajamos esto pero ya aparece el tartamudeo, ya está dicho el tartamudeo, como dice acá bueno, circunloquio, funciona bien me dijo que la araña, hay otra palabra que se llama circunloquio, epi, de, en este momento, un acápite epígrafe epiperifrasis. Ahí está. mira Anotala por ahí que es un recurso. Sí. <risa> Perifrasis. Expresión pluriverbal. Bueno, ahí está la que nos sirve a nosotros. Es en retórica, ¿eh? recursos de estilo, sí. retórica. Tropos también, figuras, recursos. Expresión por medio de un rodeo verbal de algo que se habría podido decir con menos palabras o con una sola, como en los eventos consuetudinarios que acontecen en la rua por lo que pasa en la calle. Podrían decir que esto es de, de Mairena, eh? Antonio Machado. ¿eh? Fue un profesor ficticio de gimnasia y retórica que por Antonio Machado. ¿eh? Hay un momento en que el, el pibe eh, Juan de Mairena, el profesor, este, anota esa frase en el pizarrón, donde está la definición de y le dice a eh, la gente, eh, a los alumnos, le dice cómo, cómo podía ponerse eso en estilo poético. Y va un alumno y dice, los, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, va y escribe lo que pasa en la calle, ¿eh? lo que sucede en la calle. Lo consuetudinario, como lo he dicho consuetudinario, es lo que pasa todos los días. ¿ves? Entonces lo que pasa, lo que acontece, los eventos, es, es toda, esto más que una expresión, un rodeo verbal, esto más que nada es una redundancia. Sí. Lo siento mucho, pero tendrían que haber eh, elegido los de la Real Academia, eh, ojo, no crean que yo soy de esos que protestan contra la regla española y que no nos tienen por qué regir, al contrario. Yo trabajo todo el tiempo el pero me permito, como buen hijo de la lengua española que soy, les permito decir que esto no es tanto un rodeo oral, sino una redundancia. ¿eh? Los eventos consultorios que acontecen en la Rúa, y lo que pasa en la calle es lo que felicita eh, este personaje ficticio de Machado, felicita a, al alumno que lo puso en esas palabras. ¿no? Yo a vos te felicito por haber usado un muy buen circunloquio, y estas cosas es aún cuando uno no se da cuenta, pero se van imbuyendo, el estilo de uno se va imbuyendo de eso. Y eso, si le sumás eh, la, las horas de taller, lo, lo, ya, ya estás para el año de taller, más o menos. Sí, diez meses. Diez meses de taller. Le sumás, además, una, una abundante lectura y de textos que realmente valen la pena, y bueno, estas cosas salen de taquito, ¿no?, directamente. Así. Es, es, la, es la idea. Yo, lo, yo te digo, tengo que decirlo como definición para que la gente sepa, y vos también, que vos ya lo sabes, que eso es un recurso. Claro. Y es una herramienta que bueno, a ver si acá, me quedó un poco seca la cosa, a ver cómo lo puedo decir, de qué modo puedo agarrar y mandar una buena perífrasis, ¿eh? o, un, o un circunloquio, que es lo mismo. este Dice entonces, el cartamudo fue tan brujo que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Me dijo que la araña se acercaba más y más hasta pararse a unos pocos metros de la cabaña, escondida entre los árboles. Y el tío creía ver a su alucinación moviendo los palpos, degustándonos a la distancia. Entonces, vamos a darle una personalización un poco mayor acá. Me lo vas a decir vos esto. Me dijo que la araña se acercaba más y más, ¿cómo lo personalizarías un poco más a esto? Me dijo que la araña se no hay que cambiar mucho, hay que crear una sola palabra. A ver ustedes, mientras la piensa Lautaro, a ver si se les ocurre a ustedes, a ver si después cuando lo digamos, a ver si... ¿Se arrimaba más y más? ¿Eh? ¿Se arrimaba? No, no, no hay que cambiar palabras, hay que agregar una, digo. Mirá. Ahí está. El de se acercaba, se nos acercaba. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más, hasta pararse a unos pocos metros de la cabaña. Bueno, este verbo parar es un poco con luego llenar. Casi siempre hay que trabajarlo. Eh, la pared estaba llena de manchas. Yo puedo decir que la taza recién, hasta que la tomaste, la taza estaba llena de café. La pared llena de manchas, a pesar de que la academia la autoriza ese uso, es mucho más preciso haber. ¿Cubierta de manchas? Claro, cubierta de manchas. Claro. Y este pararse, bueno, yo también me paro. ¿eh? Ahí está. Este, hasta pararse unos pocos metros... Entonces, detenerse. claro, detenerse. Perfecto. Me dijo que la ENS se nos acercaba más y más, hasta detenerse unos pocos metros de la cabaña, unos pocos metros, o eso, a unos metros o a pocos metros. ¿Eh? Incluso, ¿sabes qué? Se pueden cepillar dos palabras, no solamente una. Mira qué piola. Sí, sí, a metros de la cabaña. Eh, me dijo que el año se acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña. Y uno dice, ¿cuántos metros? Bueno, metros pueden ser 80.500 millones de metros, de acá a la, a la luna y de vuelta son todos metros. Pero cuando dice a metros, estamos hablando de sí, eh, cuatro, tres, cuatro metros, cinco, como mucho, yo qué sé, 10 ponele. Es como cuando ves una publicidad de un negocio que dice, a metros de calle Santa Fe, viste, sí. ya está. Eh, y el tío creía ver, y hasta detenerse a metros de la cabaña escondido entre los árboles. Y el tío creía ver a su alucinación moviendo los palpos, degustándonos a la distancia. Bien. ¿Quién dijo esto que creía ver? El tío dijo, creo ver a mi alucinación moviendo los párpados No, lo dijo él. Entonces decirlo así, mirá. No. Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña, escondida entre los árboles. El tío Y el tío aseguraba que movía los párpados, que nos degustaba a la distancia. Funciona, ¿eh? Sí, La locura, ¿ves? ¿Para qué decir de vuelta alucinación? La locura llegó a un punto límite cuando en pleno Punto. Humo... Oh, sigo cepillando palabras, comas La locura llegó a un punto límite en pleno ahumar el tío dijo que la cosa no se observaba Hay un tema de tiempo que habías instalado el tiempo base en un aquí y ahora si no me equivoco sí. durante unos días ah, a ver, a, ver, a ver. Ahí está, una madrugada esa escena se repitió. Y unos días no lo más en sus visiones. Ah, acá seguís hablando. Seguís hablando del. de la generalidad de la cosa, que eso, claro. Hay que ver cómo ves al punto, al punto. al tiempo hacia acá, el aquí y ahora del relato en este momento en que le dice aquello está volviendo tío en el comienzo del cuento a ver al principio de todas se podía convivir más, más o no, menos una madrugada en que yo bajaba a la cocina lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la nariz y se escena se repitió andá la, la llave está en la cocina fíjate a ver si sale que viene a buscar su libro ¿Quién? Alguien. Le están viniendo en peregrinación gente para buscar su libro eh, 25 Noches de Insomnio. ¿Qué le digo que suba a ¿Eh? Sí, digo? sí, decirle y si sí, yo sigo con el programa. Dale. Dejarlo de la peregrinación. Así es, pues resumen, ningún problema. Durante unos días, claro. ¿Cuál es Marcelo? La, la Travex, la larga que tiene muescas en el costado hacia la derecha, ponele. Preguntá quién es primero. Ay, me voy a tener que de alguna hay pájaro, un curro, Claro. Pero quién es? Ah, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Listo, bueno, que suba. Che, Lautaro, Lautaro, Molendi. Andal al, al pie de la bandera allá en, el, en la zona de Nomi, hay una caja llena de Victoria entre las sombras, trae un ejemplar de ahí. <risa> Se huele a escritura acá. ¿no? Una vez en pleno. ¿A fritura o a escritura? ¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo andás? Eh? Qué flaco que estás, ¿eh? ¿Qué pasó. La bicicleta. Ah, ¿eh? te, te felicito. ¿Cómo andás? Estoy grabando un programa, ¿eh? así que ¿Sí? saluda, saluda a cámara. ¿Qué eh, de la zona a la nada una vez en pleno almuerzo claro ahí está la locura llegó a un punto límite una vez en pleno almuerzo el tío dijo que la cosa no se observaba corrí curioso a la ventana nada bueno este es un festival de rimas que hay que tratar de solucionar cuanto antes ahí está la locura llegó a un punto límite una vez en pleno almuerzo el tío dijo que la cosa no se observaba corrí curioso a la ventana saca un libro de ahí que es de en es para vos un pájaro, un cuervo que nos estudiaba incisivo. ¿Dónde me que estaba? Al pie de la, de la bandera argentina. Está bárbaro, ¿eh? Una vez, en pleno, el tío dijo que la cosa no se le ocurrió. Corrí curioso a la ventana, nada. Solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba incisivo. Bueno, vamos a corregir acá. Empezamos por acá. Estaba observando. Sí. La locura llegó a un punto de una vez en pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa nos estaba cerrando. Corrí curiosa la ventana, coma. Y nada vi. Gracias, Lautaro. Acá estaba solucionándote unas rimas, mirá. Eran así, fíjate. Qué poco volumen que tiene esto. Sí, no está el tope, mira. Dice entonces. La locura llegó, decía, va porque estoy corrigiendo, sí. la locura llegó a un punto límite. Una vez, en pleno almuerzo, porque todavía no llegaste al tiempo base. Estás contando, claro. contando, contando. Y ¿Eh? ayer. Ayer lo, lo hizo de nuevo, pero ayer lo hizo de nuevo, el tartuño fue tan brusco. La locura llegó a un punto límite. Ah, si es en el almuerzo, claro, el almuerzo de ayer. Bueno, decía así, una vez en pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa no estaba, eh, no se observaba. Corrí curioso a la ventana, nada. Así que hacemos esto. La locura llegó a un punto límite. Una vez en pleno almuerzo, los mandales así. Hoy mismo, ya que el último día del resumen es ayer, acá tiene que ir hoy. Hoy estaban, no, porque hoy estaban ayunando, entonces no me haría el tiempo. Mañana arranco con... La, habla de la noche de ayer y después habla de, de la mañana. Ah, no tiene que ser el almuerzo de ayer necesariamente. Entonces tiene que ser el almuerzo de ayer. Sí. Pero ayer lo hizo de nuevo, perfecto. La locura, el tío se va a poner a la distancia. Entonces, poner así, mira. Durante el almuerzo, la locura llegó a un punto límite. Y seguí viaje. El tío dijo que la cosa nos estaba observando. Corrí curioso a la ventana, le por el curioso. No lo voy a explicar por qué, pero primero te, dame que te dedico el libro. ¿Tenés una virulina? Bueno, ahí está. Claro. Esto, muchachos, ¿eh? ahí está. Carlos Bustos, este es el... Lo que tienen que hacer todos, así se agota, cuanto antes? ¿eh? Ahí está. Esta noche 25 25 de Insomnio 2. Le vas a entrar justamente esta noche. Esta noche arrancamos, un viernes. Perfecto. Viernes a la noche. De Marcelo Lima. Vaya, 25 dinero. Para Carlos. Cobrale vos mientras tanto hoy. ¿Cuánto era? 300. Como la película de Conger Battle. Claro. Qué peliculón. ¿eh? De Marcelo y Marco Vaya, 25 años de insomnio, dos historias que te quitarán eso para Carlos Bustos, sabedor de los mundos oscuros. Ah. ¿Sí? Porque el señor es psicólogo, me explicó, así que conmigo se puede hacer un picnic. ¿Sí? Ahí está. Bueno, Carly, toma. Carly. Muchas gracias. gracias. gracias. Muchas ¿Te doy los 300 mangos? Sí, perfecto. Llave bueno, y yo sigo la ura. Muchas gracias. Este también, ¿eh? Este también, ese es para vos Muchas para gracias. gracias Volvé al ¿eh? Sí, sí, el año que viene estoy acá de vuelta. Bueno, genial, dale, sí. con tú, tío. Conmigo, muchas, muchas gracias, hasta luego. Bueno, platita, ahí está, adentro miércoles. Listo eh, Durante el almuerzo la locura llegó a un punto límite. El tío dijo que la cosa no se estaba observando. Corrió a la ventana y nada vi. Corré a la ventana y nada, vi. Solo vi un pájaro. Esta repetición no me gusta mucho. a la ventana... Y sol... Bueno, en todo caso esto se puede cepillar. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba Ahí está. ¿Cómo se puede estudiar? Por ahí yo pienso que Molendi... Vení, corre Molendi que estoy con la gente, dale. No cierres la puerta que nos quedamos encerrados, ¿eh? No, Ahí está. Bueno, lo que te decía, mira. Sí, sí, sí. Acá dice... Corría la ventana curioso, ¿no? Sí. Bueno, yo le cepillo el curioso. ¿Por qué? Porque si vos le decís curioso... Esto tenganlo muy, pero muy en cuenta todos, ¿eh? Si vos decís curioso, estás eliminando todas las demás posibilidades que puede poner el lector por sí solo. Estás eliminando aterrorizado... Sí. Por ahí, indiferente, porque el tipo piensa que su tío está loco. Entonces, si vos le decís curioso, estás anulando todo lo que el lector puede llegar a poner por su cuenta. ¿Cómo se hace para que el lector ponga lo que realmente él piensa que, que tiene que poner solito? Eliminando el adjetivo. Listo. Corría a la ventana y, y punto. Que lo diga, digamos, el lector. Corría a la ventana, como Y si corre a la ventana... Va a ser por una mezcla de sorpresa, curiosidad, intriga, desesperación, miedo. Eh, también incluso puede llegar a correr a la ventana para poder decir, mira, tío, acá no hay nada, ¿viste? No hay nada. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estuvo incisivo. Y acá decía, corría a la ventana y nada vi una cosa así, decía acá, mira. Y nada vi Solo vi, entonces para no repetir el, el verbo, le mandás, y solo vi un pájaro. Hacemos una fusión con una y con otra, ¿no? Durante el almuerzo la hermosa locura llegó un punto límite. El tío dijo que la cosa nos estaba observando. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo, que nos estudió incisivo. ¿De dónde había salido aquel cuervo? Yo no sé cómo se puede estudiar incisivo. Yo creo honestamente que este incisivo lo pusiste para evitar las rimas en que teníamos antes. Y que ahora, si lo quitamos, este adjetivo, pasa a ser que no va, sí. no va a haber rima. Vamos a probarlo. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña escondida entre los árboles. Y el tío aseguraba que movía los palpos, que nos degustaba a la distancia. Durante el almuerzo, la locura llegó a un punto límite. El tío dijo que la cosa nos estaba observando. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. Sí, efectivamente, rima ventana, como siempre con lo que venga, porque sí. hay una serie de palabras de dormitorio, palabras de alcoba las, las, las podemos llamar, este, que lo, esto lo vengo notando desde que doy taller, hace 40 años que estoy en taller. Aparece la palabra cama, sábana, ventana, colcha, frazada. No hay una, no hay una sola palabra que, que no sea de la familia, de la alcoba que no rime. Es realmente algo tremendo, ¿no? Este, a ver si podemos decir. Eh, y des descorrí las cortinas ¿eh? hechas, <coughs> hechas, lo caracterizo las cortinas, eso sí, hechas girones. ¿eh? Corrí a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, una, un cuervo que no se estudiaba. Ningún problema, ¿eh? directamente nos tomamos la licencia de no poner la coma que tenemos ahí, corrí a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, dos puntos por poner ahí, sí, un cuervo mira. que nos estudiaba. Mejor. Listo. Así que ese descorrí las cortinas hechas girones está como licuando a la palabra, a, a la rima exactamente y ya no rima más. ¿De dónde había salido aquel cuervo? Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas jirones y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. ¿De dónde había salido? No tenía sentido hallar un animal como ese en la zona en, en la que vivía el tío. Uy, <ríe> qué me contás? ves cómo se van produciendo las rimas. Sí. Rima? ¿De dónde había salido aquel cuervo? A ver. En América hay cuervos, pero... Eh, no sé si, claro, vos te, te, te digamos, aclarás, te dedicas a aclarar perfectamente que en la zona en la que vive el tío no había cuervos directamente. Fíjate la cantidad de palabras que podemos cepillar. No tenía sentido, no tenía sentido hallar un animal como ese. No tenía, no tenía sentido hallar un animal como ese. Corrí a la ventana y descorré las cortinas hechas jirones <coughs> y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. De dónde había salido aquel cuervo en la zona en la que vive el tío? Corrí a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo cuando se estudiaba. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Es como diciendo, en esta zona no, no hay, hay ni viven. Perfecto. Siempre fui malo distinguiendo aves, pensé. <risa> Seguramente. Como siempre fui malo distinguiendo aves. Me dije que seguramente estaba me estaba confundiendo. Sí. Ah, muy bueno esto que le agregaste. ¿eh? Si no me equivoco, acá esto no estaba en el pasado. Sí, claro, lo modifiqué un poco. Lo ah, un poco. Se lo cambiaste, ¿viste? no era lo mismo. Corré a la ventana y descorrí las cortinas hechas jirones y solo vi un pájaro. Mira, muchachos, por ahí les asombra, con 50 alumnos. Pero bueno, ojo, no es por tirarme flores y sí, propaganda subliminal para el taller. Pero el buen coordinador trata a cada uno con una pedagogía muy especial y como si fuera el único alumno que tiene. ¿eh? Esa sería la idea. Me acuerdo, yo me acuerdo de las cosas que escriben tal cual. Corría es la único ventana. En el ¿Cómo? Es el piso único. Vengan, vengan Muchas gracias, gracias venga. venga, venga usted también. Ah, probably, señora. Sobre todo, señora, venga usted también, taller de corte y corrección. <risa> te, te agradezco mucho. Corrí a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. Un cuervo en la zona en la que vivía, tío. Ya que en cuatro o cinco palabras ya está. Sí, ahí. Como siempre fui malo, distinguiendo aves, me dije que seguramente me estaba confundiendo. Fui incapaz de sospechar que eso no era un ave. confundido o no en ese en aquel está bien en aquel momento fue incapaz de sospechar que eso no era un ave mira vamos a hacer un pequeño enroque. aquello nos suena más lapcraft que eso me explico sí, yo... Entonces, lo... Ahí está. Bueno, puedo decir en aquel momento y aquello. Digo, en ese momento, y tampoco digo que eso era un ave. Es un no anroque, por eso lo llamamos así, como en el ajedrez. Como siempre fui malo distinguiendo aves, me dije que seguramente me estaba confundiendo. Acá, como siempre, parece un adruño medio raro, ¿no? Sí. Como siempre... Como siempre, como siempre que, como siempre le dije, como siempre le había dicho, una cosa así, medio rara la construcción. Estoy a poner así. Siempre fui malo distinguiendo aves. Así, menos palabras. ¿eh? ¿Qué me contan? Más así, no. así. Descorrí la ventana y descorrí las cortinas de girón. Mira, recién me apioro. Mira, el loro correr no es lo que descorrer, pero parecido. ¿no? Entonces, volé a la ventana y descorré la cortina de y yo solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Siempre fui malo distinguiendo a aves, así que seguramente me estaba confundiendo. Confundido o no, en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. Buenísimo. Este es así, que se puede plantar también? Sin ningún problema. Ya. En la zona en la que vive el tío, siempre soy malo distinguiendo aves, seguramente me estaba confundiendo. Confundido, ¿no? En ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. Bárbaro. Y estos son indicios muy fuertes, anticipos, sin decir qué es. Si no era un ave, ¿qué es lo que era? Mantiene el gancho. Mantiene el gancho, exactamente. Eh, le da cuerda a la narración. Eso es la, la, lo importante del asunto. Le da, le da más potencia a la narración. En la noche de ayer no hubo sobresaltos, el tío parecía más tranquilo. Anoche. En la noche de ayer, ese vendría a ser un circunloquio innecesario. Bravo, ahí está. Anoche no hubo sobresaltos, el tío parecía más tranquilo. Me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido. Guarda con la rima entre tranquilo e ido. Ahí está. Su locura parecía mainar, acaso volvería a la normalidad. Hay una rima entre normalidad y amainar y entre tranquilo e ido. Así que venía a tomar el mando. Ah, de paso la gente te ve de vuelta tu bella, tu bello rostro. Y ahí le das contigo. Trabajar tranquilo y llamar con la campana. Yo voy a comer ¿Es a rimas nomás? ¿Es a rimas nomás? ¿Eh? Sí, sí, es a dos rimas. Bien. ¿Tú has hecho algo para tomar? Sí, un café si sí, puedes. Estaba calmado. Calmado oído, a ver. ¿vale? La noche si no hubo sobresaltos el tío estaba calmado. Me dijo, sin saber un dijera, que la cosa se había ido. Calmado ¿vale? oído, ¿vale? normalmente. Si locura parecía amainar, acá se volvía normal. La locura amainaba. Ah, pero mal. en el instituto de como el de normalidad. Anoche no hubo sobresaltos, el tío estaba calmado, me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido, su locura amainaba, ¿acaso volvería a la normalidad? Gracias. Dijo si alguien hubiera que la se había ido, su locura mía, acaso volvería a la normalidad. Acaso él volvería, como si no le muera locura.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 O sea, todo el tío estaba sereno, me dijo que la cosa se había ido, solo pura mainaba, acaso lo volvería a la normalidad. Creo que lo mejor. Perfecto. Sí. A Justo vamos. cambié una palabra. Dale. A ver. Volé a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba, un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Siempre fui malo distinguiendo aves, seguramente me estaba confundiendo. Confundido no, en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. Anoche no hubo sobresaltos. El tío estaba sereno. Me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido. Su locura mainaba. ¿Acaso él volvería a la normalidad? Perfecto. Excelente. Bien. Che, acá lo vi un poquito solitario el cuervo. Sí, yo nada mal al final nada ¿Eh? Claro, y hay, porque está en medio de donde en el piso, arriba, volando, ¿ves? Claro. Este, es volé a la ventana y descorría las cortinas girones, y solo vi un pájaro, un cuervo que estudiaba desde el follaje. A apenas tres pasos, como antes usamos metros, le mandamos pasos a apenas tres pasos de la cabaña ahí está ahí está durante el almuerzo la locura llegó a un punto límite. Durante el almuerzo, la locura llegó a un punto límite. El tío dijo que la cosa nos estaba observando. Volé a la ventana y descorrí las cortinas hechas jirones, y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba desde el follaje, a apenas tres pasos de la cabaña. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Acá hay rima entre pájaro y observando. Eh, por empezar el cambio observando que no hay ningún problema. El tema es cuando se están vigilando. Ahí más fuerte, ¿no? Sí. Pero entre el almuerzo, la locura llegó a un punto límite. El tío dijo que la cosa nos estaba vigilando. Volé a la ventana y descorré la cortina de yo y solo vi un pájaro. No me parece que el clima. Me parece que no. Más o menos. ¿no? A ver. Yo solo vi un pájaro. De oscuro plumaje. Y después cuando lo ve mejor, dos puntos, un cuervo. Y el único tema es ahora follaje con plumaje. Exactamente. ¿eh? ¿eh? Fronda. Desde la frontera. No, pues si le pones un árbol, tenés que buscar a ver qué árbol está en esa zona y bueno, es un lío. Pino, si bueno, ¿Pino? Ah bueno, entonces seguimos mandale seguimos directamente buscarla, la rama de un pino. La rama de un pino. Volé a la ventana y dejó la cortina de Chajirón y solo vi un pájaro de oscuro pelaje, un cuervo que nos estudiaba de la rama de un pino, a apenas tres pasos de la cabaña. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío? Porque me rima con pino. Listo, menos para un cuervo en esta zona. ¿Qué tal? Ahí está. Un cuervo en esta zona, Yo siempre fui malo distinguiendo aves. Seguramente me estaba confundiendo. confundía. Ahora aparece la tía Tina y me agarra un ataque de rimite. Volé a la ventana. Vole a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones, y solo vi un pájaro de oscuro plumaje, un cuervo que nos estudiaba desde la rama de un pino, a apenas tres pasos de la cabaña, un cuervo en esta zona, siempre fui malo distinguiendo aves, seguramente me confundía, confundido o no, en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era una avenida. digo, una avenida. Bueno, no obstante, usen los muchachos esto, ¿eh? porque viene muy bien para oír tranquilamente qué rimas hay todo. A la noche no hubo, sobre... Anoche no hubo sobresalto, el tío estaba sereno, me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido. Me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido. Su locura mainaba, ¿acaso él volvería a la normalidad? lo mismo, mirá anoche no hubo sobresaltos, que me rima con acaso, que lo parió, el festival de rimas ¿eh? se va corriendo la rima como la arruga de la alfombra del turco, viste, la vas alisando y se va corriendo para adelante. ¿Acaso su locura mainaba? Está bien porque esto se aplica al verbo mainar, más que nada para las tormentas, pero la, la cabeza de una persona así como él lo considera el tío bastante loquillo, también funciona como una tormenta en la cabeza. Sí. Este, y si no que lo diga el emoticón que tenemos en WhatsApp, dice que está con una bomba así ¡ah! el tipo. Volé a la ventana y descubrí la cortina de Chagilón y solo vi un pájaro de oscuro plumaje, un cuervo que nos estudiaba de la rama de un pino. Este es un verbo piola, pero solo vi. Como él está buscando.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 También puedo decirle así. Anoche no hubo sobresaltos, el tío estaba sereno. Me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido. ¿Acaso su locura también? Y creo es que la cosa y su locura son lo mismo. Claro, es verdad. ¿Acaso su locura, Mainá? Muy buena observación, Molindi Vamos a ver algo que también habías marcado acá. Es la primera que aparece. Por ahí la palabra pinar. No, no aparece ninguna. Ah, mirá, dice. Sí. Siempre en ciencia siempre, siempre el tío le murmuraba a la luna del pinar. Palabras ininteligibles. ¿eh? Ahí está, fantástico. Y ahí el pinar. Te posibilita, que es un bosque de coníferas, ¿eh? te, te posibilita la palabra pino. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Desayunamos, se puede llamar desayuno al pan quemado. Claro, el lector va a estar atento, el lector que sabe leer, para el momento en que vos vas a volver acá al tiempo base del relato. Sí. Así que acá va a estar muy, muy, muy donde está ubicado el relato, en un tiempo pasado, durante el almuerzo la, la locura es de un punto límite, el almuerzo, ves, durante, pasan unos días, ¿no? Y después aparece el ayer, ¿eh? Genial. Bien. Esto nos preocupa mucho esto muchachos porque cuando uno cuenta un resumen, el resumen tiene que ver con lo que estuvo pasando. Si vos no le marcás al lector cuándo estuvieron pasando más o menos las cosas, se pierde. El tiempo. ¿Eh? Flota en el tiempo. Flota en el tiempo, muy buena expresión. Flota en el tiempo. Este es Morendi, ¿ven? Yo dije que tiene un talento de gran perra. Flota en el tiempo, es así. Y lo que nosotros tenemos que evitar, precisamente, es que el lector quede flotando, sino al contrario, que se quede bien afincado, de nuestra intención. Claro. El tiempo base es el, el tiempo donde, donde la, el aquí ahora del relato. Uno partió de la quiebra del relato, acá. En este lugar, aquí yo estaba viendo tío. Pregunté: siento que nos está observando, dijo en un susurro. Siento que se acerca hambriento. Y ahí ve la explicación de qué es eso. Llevaba todo un mes con el tío en esa puta idea cabaña. Entonces, ahora la cuestión es cómo vuelvo a la aquí ahora del relato. A, recién dijiste anoche. Entonces, esta mañana y ya se está acercando. Sí. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Desayunamos y aparte reforzado, fíjense, por el espacio activo que marcó el paso del tiempo. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Esto es muy, muy eficaz, porque sin repetir el recurso, esto de no sospechaba que no sería una mañana como cualquier otra. Vos está dando mucho suspenso. es decir, esta mañana se llamaba cualquier otra, el lector, por descarte, ¿qué dice? Que no va a ser que un no aclaro, iba a ser cualquier cosa menos otra mañana cualquiera, ¿no? Desayunamos, sí que se puede llamar desayuno, al pan quemado y un agua sucia que trataba de pasar por café, y a eso de las ocho nos pusimos a trabajar, o lo intentamos. Las manos temblosas de mi tío no le permitían sostener ninguna herramienta, lo consumían los nervios. Le pedí entrar para sentarnos un momento, guarda con nervios y momento. Le, le pedí entrar para sentarnos un rato. Ahora aparece el pato y yo cargo mi Remington. Esta mañana se asemejaba. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Desayunamos, dependió. si es que se puede llamar. Ahí está. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Desayunamos, si es que se puede llamar desayuno al pan quemado y el agua y al agua claro. Esta mañana se asemejaba a cualquier otra. Desayunamos, y si es que se puede llamar desayuno, al pan quemado y al agua sucia. Que trataba de pasar por café. Y a eso de las ocho nos pusimos a trabajar. O lo intentamos. Las manos temblorosas de mi tío no le permitía sostener ninguna herramienta. Lo consumían los nervios. Le pedí entrar para sentarnos un rato. No se resistió, parecía haber estado esperando que se lo dijese. Él intentaba tomar ese café que por el movimiento de la taza amenazaba con derramarse. Confía en que el tiempo se encargaría de calmarlo. Vamos a hacer una pequeña mudanza. movimiento puede ser cualquier movimiento esto es un movimiento esto es un movimiento esto es un movimiento pero no, no todo movimiento es una trompada ¿Me explico Yo explico por el lo rehacemos temblor de la tasa Se reconoce el sino porque no es, no es condicional, no es sino. Claro. Y además porque hay algo importante para reconocerlo, que yo siempre lo uso. Lo vi que lo decía Anaría Pinto y me gustó mucho. De paso le mando un saludo a la, a la gaucha maravillosa de Anaría Pinto, ¿eh? poeta excelente y excelente amiga. Este, Anaría decía que van a ver que siempre antes de un sino, ¿eh? va a parecer una negativa. ¿Eh? No es con ella, sino con Clelia que me quiero casar. ¿Eh? No es con él, sino con.. Ahí está. Acordate. Si no, siempre lo vas a encontrar es una negación. Él intentaba tomar ese café o esto chacaduco. No se resistió, parecía haber estado esperando que se lo dijese. Y esto no merita para un punto y aparte, ¿ves? Está dentro del mismo racismo de lo que puedo llamar mi preocupación por la locura del tío. Bien. Lo consumieron, lo largo. Le pedí entrar para sentarnos un rato, no se resistió, parecía haber estado esperando que se lo dijese. Confía en que el tiempo se encargaría de calmarlo. ¿no? El tiempo de, de duración claro. y es un el rato. del tiempo es un rato. Entonces, en que no se sé. calma, sería. Creo que esta vez no es como las otras, ¿se explicó. Y el temblor de la mano amenazaba con derramar la taza. ¿Derramar la taza? Sí, ¿qué por ahí. No, no amenazaba con derramar el contenido de la taza. Y se derramó el vaso, viste. Bien, ok. El, es este por extensión. Lo consumían los nervios. Le pedí entrar para sentarnos un rato. No se resistió, parecía haber estado esperando que se lo dijese. Confío en que sí calmaría, creo que esta vez no es como las otras explicó, y el temblor de la mano amenazaba con derramar la taza. No nos está observando, sino que ahora nos has hecho. Podemos inventar un parlamento. La ponga el vocativo, siempre. Sí. Creo que esta vez no es como las otras, explicó. Y el temblor de la mano amenazaba con derramar la taza. Esta vez es peor. Tienen la rima entre explicó y peor. Con esto ahora tengo que buscar algo que termine atrás. No se resistió, parecía haber estado esperando que se lo dijese. Confía que se calmaría. Creo que esta vez no es como las otras, explicó. el temblor de la mano amenazada con derramar la taza. Esta vez es peor que las otras. ¿Por qué, tío? No nos está observando, sino que ahora nos acecha. No, seguro será como antes, le seguí el juego. Pronto se irá. Ojo que le seguí el juego, esto es contradictorio, porque él no le está haciendo el juego, lo está contradiciendo. Le sigue el juego, es locura. Ah, sí, seguro, eso sí, pero cuando dice le seguí la corriente, le seguí el juego, es como decir, si sí, ah, sí, bueno, este ahora no se está echando. Que es no contradecirlo a nada loco. ¿eh? Ah, okay, perfecto. Este, sea con fecha de intención, se la banca por el mismo Parlamento. Bien. Eh, ¿Por qué, tío? No nos está observando, sino que ahora nos acecha. No, seguro será como antes, y pronto se irá. En todo caso, yo procuraba no irme demasiado de su fantasía. Y que el porque el con el ojalá. ¿Cuál chen? El ira ¿Con qué rima? Con ira, ojalá. Ah, con ojalá. Sí. Además tenemos ir arriba. Así que sí, hay... qué se me ha ocurrido? Lo vi de reojo. Ojalá que tengas razón. Ahora a ver con qué rima el zoom <risa> Un calzón. Tenía tanto miedo que me hice en el calzón. Creo que por esta no como las otras explicó, y el temblor de la mano amenazada con derramar la taza. Esta vez es peor que las otras. ¿Por qué, tío? No nos está observando, sino que claro ahora nos acecha. No, seguro será como antes. No, seguro que será como antes. Yo procuraba no irme demasiado de su fantasía. Y pronto se irá. Irme, irá. seguro que será como antes yo por a seguir el juego aunque sin irme demasiado de su fantasía y pronto se irá ojalá que tengas razón que decías de que ahora que irme e irá eh... ah. salirma no nos... salirma es salir con irma irma la dulce no nos estamos cerrando sino que ahora nos acechan no, seguro que será como antes. Yo puedo volver el juego, aunque sin salirme demasiado de su fantasía. Y pronto se irá. Ojalá que tenga razón. <risa> es innecesario decir que no sonaba para nada convencido. Es innecesario decir que no sonaba para nada convencido. Después de un rato de silencio, se me ocurre una idea. circunstancial de tiempo, así como todos los circunstanciales, las comas en los circunstanciales son obligatorias. Sí, sí. Eh, es sin decir que no sonaba para nada convencido, después de un rato de silencio se me ocurrió una idea. ¿No querés ir al lago? Eso salía relajarlo. Está muy bien, acá con una frase, ¿eh? por eso no hay borro de y va con convencer. Eso, eso.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 Sí, podría andar acá, lo meditó un poco, asintió, pero volvemos antes de que caiga el sol. ¿No querés ir al lago? Y eso solía relajarlo. Lo meditó. Y después dijo. No es así sino el lago, ¿no? Elk. Un alce al lado del lago. Elk lago. Es necesario decir necesario, que no sonaba para nada convencido. Después de un rato de silencio se me ocurrió una idea. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. Lo meditó y después dijo, vayamos nomás, pero volvemos antes de que caiga el sol. Sí. ¿Por qué le digo no más? Como decía no, Márquez, no, no, no, no. son esas palabras innecesarias que uno pone para que el lector no despierte, porque relajarlo y vayamos, rima fulero. Claro. Entonces le mandamos acá, no más. Además, nomás queda bien por el estilo que tenía de hablar el tío. Tal cual. ¿No querés ir al lago? El lago se irá a relajarlo. Lo meditó y después dijo, vayamos nomás. Pero volvemos antes de que caiga el sol. Después por es mi problema con el nomás? Que suena que está muy tranquilo, que vayamos nomás. Y dirá es que el tipo está nervioso. Vayamos pues. ¿Eh? Eso es más del ne tipo nervioso, ¿no? Bien. ¿No querés ir al lago? El lago salió a relajarle. Lo meditó y después dijo, vayamos pues, pero volvemos antes de que caiga el sol. Pues después. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. Lo meditó y enseguida dijo, vayamos pues, pero volvemos antes de que caiga el sol. Los cerdos desnudos se salían sobre nosotros como garras ambiciosas. Los árboles como garras son muy habituales. Eh, los árboles de se armían sobre nosotros como garras ambiciosas. Y lo de la ambición, hambrienta poner el que habrás querido decir. ¿Y lo sacamos ¿no? ¿Eh? Y lo podemos sacar entonces? Y yo creo que sí. Perfecto. Mirá, hay una escena más aterradora del cine de todos los tiempos. ¿Saben cuál es? Snow White in the Goods Ay, ay, ay Mira Acá está, ¿se ve chiquito? Sí mm. Muy chiquito Muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito A ver mm. Acá está bien. ¿Ves todo esto que parece en garras? En ahí? Es la parte en la que ella se pierde, es terrible. mira mirá, mirá, mirá, mirá. mirá. ¿Eh? Es aterrador. La verdad que Disney se pasó. Formidable el trabajo que hizo este hombre. Maravilloso. Nos explicó que existía el bien y que existía el mal. Y que las princesas eran princesas. Y los hombres íbamos en su auxilio y nadie se sentía menoscabado por eso. Miren lo que es este dibujo, ahora que se, se cargue de todo. Acá está, acá está, Pero un buen día Disney fue comprada por quienes ya sabemos quiénes y <ríe> empezó la gran decadencia, la gran decadencia, siguiendo la, la, la agenda internacional ¿eh? de la ideología de género. Miren lo que eran estos dibujos. Esto es este... El bisabuelo de... O sea, mi papá, el bisabuelo de Magdalena veía esta película. Es de los, de los 30, ¿eh? Ojo, creo que 36, a ver. Mirá, Disney y el feminismo. ¿eh? Ahí está, siempre. La, la gran preocupación de la navada progre ¿eh? a ver cómo trataba a Disney a, a Cenicienta, a Blancañeve. opresores. ¿Cómo? Una eh, de... Sí, seguro, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Ay, ay, ay, a ver. Blanca Nieves. Película 2012. Acá está. ¿Yo qué dije? ¿36? Sí, por no. 37. Blanca Nieves y los de años. Un peliculón. Impresionante. ¿Sabes cuál es la película de Disney que a mí más me gusta? ¿Cuál? Me encanta la 101 Damas, La noche de las narices frías. Sí. Tiene un desarrollo narrativo espectacular. Una, un, un tempo narrativo que es absolutamente precioso. Un misterio. Todas las escenas de la noche, la cadena de medianoche que arman los perros laullando y ladrando, es realmente sensacional. A mí me, me desde chiquito yo la veo a los cinco años calcular. Este, más o menos, ¿no? A ver, yo tengo 61 ahora. Si no me equivoco. 101. Acá dice 101, pero gente, 101 dálmata, y que no dice 101. 101. Juan Handy, se nos dirigida al Floyd Ceroni. 61, el tipo tenía exactamente, yo soy de 57, calcular cuatro años, cinco años cuando se estrenó, acá. ¿Eh? ¿Qué me contás? Una maravilla de película. Dura parte de lo que tiene que durar. Acá tenés 78 minutos. ¿eh? Increíble, increíble. Y a Disney no le gustaba, ¿eh? lamentablemente no le gustaba. Yo creo que es la película de Ile. ¿La viste? Sí, sí. La compró la de Bill y todo. Sí. Buenísimo. Bueno. ¿Y por qué no le gustaba a Dile? No sé, no sé, estaba medio cabrero con la película. Para mí es muy representativa de su, de su ideología también. ¿no? La protección del débil, este, la familia bien constituida, la, la familia que se casa por iglesia, como se ve tranquilamente la protección de los hijos en lugar de, de asesinarlos ¿eh? totalmente tiene, o sea, tiene todo el contenido de Disney pre la compra de esta gente ¿verdad? por decirlo claro. sí, parece ahí está este, vayamos pues pero vamos antes de que caiga el sol pero volvemos antes de que caiga el sol los árboles nuevos se dormían sobre nosotros. Punto. Ya está. Bien. ¿Ves por todo lo que dijimos? Esto ya caduco. En el cielo gris, amenazaba, amenazaba la tormenta. ¿Ese pues? ¿Lo podés seguir pensándolo? ¿No podemos ponerlo por algún cartamudeado o algo así para marcar más que seguía nervioso? Vamos en... entonces. ¿Eh? vayamos en, entonces, pero volvemos antes tan, tan, tan, de que caiga el sol. Claro. ¿Sí? Hay mucho mejor ¿Te gusta? Buenísimo. Sí. Es innecesario decir que no sonaba para nada convencido. Después de un rato de silencio se me ocurrió una idea. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. Lo meditó y enseguida dijo, vayamos en, entonces, pero volvemos antes de que caiga el sol. perfecto A ver qué tipo está... De trabajo. No tenía que decirlo porque se ve. Tal cual. Solo los árboles míos se cernían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba, amenazaba la tormenta. Yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Él fue el que le propuso ir al lago ¿Mm? Sí, pero para que el tío se calme. Los cerdos nuevos que se son nosotros, en el cielo gris amanezaba la tormenta, arrepentido de haberle propuesto que saliéramos. Yo solo quería volver a cerrarme en la caballa. Muy bien. Le mandas ahí un punto de aparte para el plano. Esto en la cine se hace también. Para el plano que tenemos ahí de que el tío miraba para todos lados. Sí. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me pasarías tu dirección? ¿Así me doy una vuelta ahora? No sé, sea, ponerle en 40 minutos Puedo estar por ahí Que después tengo que ir a buscar al Nene Te mando un abrazo Dale, genial, buena idea Ahora te lo paso Porque tengo, Justamente para, para el tiempo Tengo todo esto Lo tengo En captura de pantalla ¿Cómo, viejo, perdón? Que es una buena idea No, seguro, imagínate vos. Un quilombo. Quilombos quilombo. quilombo, quilombito. Trun, trun, trun, trun, trun. Luz. Los árboles de se cernían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta, arrepentido de haberle propuesto que saliéramos. Yo solo quería volver a cerrarme en la caballa. Mi tío miraba para todos lados. ¿Amerita ponerle arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos? Sí, ¿no? Pues yo pensé que estuviera andando con el cielo gris. Por supuesto, muchachos, que el contexto es el que manda y uno nadie nadie va a decir a él le va a hablar al cielo pero son piedritas en el camino que, que provocan falta de sintaxis no de manera tal que una pequeña falta de sintaxis por más que el lector indulgentemente diga ah está todo bien está recontra claro eh, honestamente prefiero evitarlo lo despierta, lo despierta claro lo despierta lo saca como decías vos lo, lo lo saca de su hipnosis, como hacía García Márquez. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Lo decíamos recién? Sí, sí. Los árboles nudos se sanean sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Y ahora, sí. él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras imaginarias, agazapadas en el bosque. Imaginaria rima con cabaña, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? No. Borramos. no. Buscando imaginarias sombras. Eh, Mira, para todas, seguramente buscando imaginarias sombras, arrasapadas mm. en el bosque. ¿Mm? ¿Funcionó? A, ver, a, a propuesto a mi tío. Lo desmigo se nosotros, en el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras agazapadas en el bosque. Todo esto está muy bien, porque no es que el tío busque imaginarias sombras, él es el que piensa que esas sombras son imaginarias. ¿eh? ¿Sí? Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras a las zapadas en el bosque. Tengo que admitir, o sea, a pesar de mi incredulidad, ¿no? Tengo que admitir que yo también me encontraba inquieto. Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras a las zapadas en el bosque. también. ¿Qué? ¿Sombras te parece que rima? No. Está muy bien, no, no hay ningún problema. Pero vamos a poner una cosa, mira. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras. Él miraba para todos seguramente buscando sombras, imaginar las sombras zapadas en el bosque. Esta coma ya caducó. Claro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque después de sombras no va a coma. Pero si ustedes tienen dudas, pueden tranquilamente eliminar la parentética. con su imaginación, después la reponen. Él miraba para todos seguramente buscando sombras a zapadas y la coma no hace falta. Claro, Entonces ahora volvemos a lo que estaba y le quitamos la coma de acá. Ahora sí, ¿Eh? así se ve con más claridad. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras a las zapadas en el bosque. ¿Qué me cuentan? Por más que sea una parentética chiquita, molesta a la hora de buscar la puntuación. Así que elimínenla, que con este, esta flechita de acá que dice deshacer, ustedes deshacen lo hecho, directo. No, yo lo digo que yo sé que vos lo sabés perfectamente, pero hay gente que esto no tiene no lo sabe, ¿eh? utilizan la eh, computadora como si fuese una especie de máquina de escribir más o menos de lujo. Yo no lo entiendo. Te voy a contar una anécdota que te va a sorprender. Una vez una psicóloga viajera por todo el mundo en congreso tras congreso, qué sé yo. Yo le estaba dando una mano con sus textos. Y le digo, bueno, mira, esto que está acá, combina agarrar y ponlo acá. Ok, me sí. vale, lo vuelvo por las dudas, si no, no sé. Ahí está. Esto no es un cuento vanguardista ¿eh? en donde da todo lo mismo porque no se entiende un carajo, ¿me explico? Claro. Este, acá cambias algo. Bueno, a esta mujer le digo, mira, esto que está acá conviene que lo pongamos acá, qué sé yo. Vale. Este, y me dice, bueno, después lo hago. yo ¿cómo después? lo ahora. No, no, yo después lo hago. Y ahí sospeché. Digo, perdón, ¿cómo hacés vos que decís que después lo hago? Y muy fácil, me dice, aparte como diciendo qué, qué pregunta estúpida que me estás haciendo, muy fácil. Yo agarro, pongo, digamos, le hago una impresión a la hoja, acá, la pongo a lo de la máquina, así, ah, sí, tal cual, miren, acá así se está agarrando la cabeza, y ustedes también, seguramente, ¿no? no es terrible, Lautaro se está agarrando la cabeza porque no puede creer, la mujer ponía al lado de la pantalla después copiaba chaca, chaca, chaca. De ese... cuánto tiempo fue esto? ¿Esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? Claro. No, no, ojo, ya hace años que ya estaba la computadora en la cabeza de todo el mundo, ¿eh? Ojo, hace tiempo, pero no, digamos. No está ya... O sea, es injustificable que un profesional, este, un profesional de la salud, ¿no?, como, como se dice, esté este, este con este, esta cuestión no pero sí, te, te juro, la mina copiaba chaca, chaca, chaca con, el, con los dedos, copiaba lo que, lo que había impreso y ubicando, me decía, pongo el cursor acá ¿no? y ahí pongo poco empiezo a escribir, es increíble, increíble. pero bueno suele pasar, ¿eh? suele pasar también es el caso de alguien que escribía todo con mayúscula. y cuando hubo que pasarlo ¿Eh? acá lo tiene, todo, todo en mayúscula y cuando hubo que pasarlo, agarró y escribió todo de nuevo, para ponerlo otra, otra un periodista una periodista lo puso todo de nuevo para ponerlo con minúscula por eso tardaba tanto claro. y yo le decía, pero no, lo hubiera seleccionado claro. agarras con un pequeño clic en minúsculas acá, y listo el pollo ya está, se agarra la cabeza el claro. que no sabe claro, que como dice el dicho, el que no sabe como el que lo no ve, viste, pum este <risa> y acá, ah, mira, también puso. <risa> Vamos a hacer así: ahí está, porque te puso también en minúscula y en mayúscula. ¿Sí? Ya que... <risa> este, ¿dónde estamos, dice él. Miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, a las zapadas en el bosque. Tengo que admitir que yo también me encontraba. Bueno, acá tenemos un queque que. Que tengo que admitir que yo también debo admitir exactamente muy bien eso es el entrenamiento y 6 vamos todavía Gracias. no por nada, no por nada, Molendi tiene esto ¿Sí eh? es. que es una especie de cinturón eh, en karate, acá lo tiene ojalá que se vea fue pasando el luz? tiempo y se anuló para volver ahí estamos me refería a que si no lo vieron me refería al escudo el parche oficial del t que Lautaro ya se lo ganó hace unos cuantos meses con un, el primer cuento cuatro meses Vivo. él miraba para todos los buscando sombras imaginaria sombras zapadas en el bosque tengo que admitir que yo también entonces este, debo ¿Mm? tener con sentido de obligación es deber ahí está debo admitir que yo también me encontraba inquieto más inquieto me ponía la vieja Remington en la que el tío se aferraba. Nunca supe la procedencia de ese arma. Pero eso no es lo que me alteraba. Lo particular era ver al tío apuntado en todas partes, sin importarle que mi cuerpo estuviese en su trayectoria. Bueno, fíjate de arreglar arma con aferraba. Yo voy a atender, seguramente, no te voy a, ir a Ah, una pelotuda, si esa escopeta. Vamos a ver. Eh, más inquieto me ponía la hija Remington ¿no? a la está cerrada. Nunca supe la presidencia de esa escopeta. Escopeta cerrada. Ah. Vamos a ver, vamos a mandar la lectura. Eh. No. Más inquieto me ponía la vieja remintón a la que el tío se aferraba. Nunca supe la procedencia de esa escopeta. Mudecido, Más inquieto me ponía la vieja remintón a la que el tío se aferraba. No. Nunca supe la procedencia de esa escopeta. Aferraba y escopeta no reímos, ¿no? No. Perfecto, listo, entonces. Para no hay que me meter aterraba, aferraba. A ver si lo pongo volar que me tengo abajo alterado Aferrar, ¿eh? A hacia... ver que tío se Acerras, no sé si me suena muy bien. Igualmente, vamos a probar. Vamos a ver Ah, capaz si busco así, ¿eh? Si busco si no hay ninguna así. con un poco de astucia que todo se resuelve. Agarraba y te caigo en lo mismo. Que yo admití que también me encontré inquieto, quieto No sé si no me podía dejar que me repite, o sea, sí Sí, sí o bueno, sí Yo ¿Sí? Que yo también me... no sé si me ponía a que me repite, o sea, sí. Nunca se ya Sí, Sí, Mágica. ¿qué encontraste? A lo de aferrar. Él miraba para todos lados seguramente buscando sombras, imaginarias sombras a las zapadas en el bosque. Prende las luces porque la gente no va a hablar nada. Él miraba para todos seguramente buscando sombras. Ahí está. Imaginarias sombras a las zapadas en el bosque. Te voy a admitir que yo también me encontraba inquieto. Quería una reflexión sobre esto. Él está contando la historia tiempo después de que pasó. Por algo dice acá... ¿Sería lo que iba a pasar con el ave? Claro, confundido o no, en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. En ese momento. Con lo cual también uno puede decir, pero, ¿cómo es posible? Él no sabe que estas sombras no son imaginarias, sí que lo sabe, pero... Está contando él desde el punto de vista de la cabeza enferma de su pobre eh, tío. Es el, base, es, que... es el tiempo base, exactamente. Te está, estás contando la inminencia de la narración. ¿Mm? El tío tiene una larga sonrisa, bueno, pero sonó otro, otro timbre más inquieto. El embo salta a ver si encontré alguna excusa. Anda la, la, a la. Voy. Sí. Y mira para todo el mundo, seguramente buscando sombras. Imaginás las sombras a veces a paso en que Yo también me encontraba inquieto, más inquieto me ponía la vista. Pero no tenía la cauchosa, que yo sea así. Nunca se ha ido la copia. Yo más me parece que ya se hizo la hora ¿Se hizo la hora? Sí, hace un rato ¿no? ¿Qué? ¿A 14.30? ¿Pisaste? Eh, claro, exactamente Ah, bueno, está Bueno, mandame y me fijo de última Listo, bueno, nos estiramos un poquito con la corrección 15 ahora, ahora tengo más tiempo eh, la voy a El agua se demostró acá en el cámara virtual Bueno Vamos a poner la X acá. Dale. Sí, eso no. lo voy a revisar. Mirá. Más Desde inquieto. Y bueno, vamos acá. Ahí está, Por las dudas. Sí, perfecto. ¿eh? Bueno, muchachos, espero que les haya servido. Esto es Canal Taller de corte y Corrección. Eh, se me fue la mano en el calor de la corrección. De 14 y 30, 16, con Lautaro, pero gracias por avisarme. Eh, screenium. Y vamos a parar. Likes, pulgar arriba como siempre, compartir, comentar. Y seguimos en esto que es Canal Taller de corte y Corrección. Hasta pronto.